Constitución Política de la República de Nicaragua, Título IV, Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense, Capítulo I, Derechos Individuales. Música Artículo 25. Toda persona tiene derecho 1. a la libertad individual, 2. a su seguridad, 3. al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica. Música